tengo que volver a mi país y ver qué puedo hacer ahí, ¿no? Y, y, y yo los, los incentivaría a que, a pesar de que no descubran ese camino en el primer día, sigan y sigan y sigan probando e intentando porque es en ese camino donde uno realmente se da cuenta de las inmensas oportunidades que hay para hacer cosas de impacto. Yo en este camino, por circunstancias de la vida, llegué al sector de tecnología, que era un sector ajeno para mí, lo conocí y realmente me enamoré del potencial que tiene el crear tecnología en un mundo donde somos cada vez más consumidores ¿no? Y, y realmente todo el poder que tiene aprender a crear tecnología, ¿no? Como decíamos, hacer un maker, hacer alguien que construye, que tiene una idea y que puede tener una habilidad que le permita hacer la realidad. Y, y conociendo un poco el sector de tecnología, me di cuenta que, que era un campo donde, lamentablemente, la mayoría de esos makers eran chicos, eran hombres, ¿no? Por, por, no porque las mujeres tuviésemos menos capacidad o incluso menos interés. Era al final del día por un tema de prejuicios, donde la publicidad ha jugado un rol importante en, en, en asegurarnos que pensemos eh, gamers y creadores y tecnología, chicos y cosas un poquito más light de, de muñecas y otras cosas, niñas, desde la infancia, ¿no? Y eso va generando ciertos estereotipos que cuajan y que al final del día solo están logrando que todos perdamos por todos lados. Las mujeres nos quedamos fuera de un campo que representa el futuro. La industria pierde todo lo, todo lo que trae ese talento femenino ¿no? y todo lo que trae la diversidad y lo fundamental que es para la innovación, ¿no? Ahí dijimos, bueno, ¿por qué no crear un programa que pueda realmente transformar la vida de miles de mujeres en América Latina, dándoles la oportunidad de convertirse en creadoras de tecnología? Y mediante adquirir esta habilidad, poder adquirir un empleo digno, calificado, con proyección de crecimiento, que realmente cambie drásticamente su proyección a futuro. Eh, y en laboratorio eso es lo que hacemos. Da, convertimos a, a mujeres jóvenes que no han tenido las mejores oportunidades educativas justamente por una limitación de recursos. Tenemos mujeres maravillosas que siempre han soñado con llegar lejos, pero que llegan a laboratorio habiendo enfrentado una traba y otra traba y otra traba y un poco, como, un poco como desilusionadas de qué es lo que pueden esperar, ¿no? Y lo que tratamos de hacer es cambiarles ese chip para que se den cuenta que al final todos está en ellas y con esta herramienta maravillosa que es la tecnología, pueden llegar tan lejos como quieran. Y cambiando totalmente su entorno, no, su entorno familiar, cómo se les percibe, convirtiéndose realmente un referente para millones de mujeres en la región que ahora dicen, si ella lo está haciendo, ahora ha pasado de... de de trabajar en una pequeña tienda, en, en una comunidad de, de, empobrecida en alguna ciudad de América Latina, a trabajar en Washington D.C., en el área de tecnología del Banco Interamericano de Desarrollo, yo también puedo hacerlo. Cada vez me reafirmo que pues, lo que enseñamos y todo el proceso es, es poderoso, pero es solo una herramienta, que realmente lo que genera el cambio enorme es esta sensación de, de también un poco lo que decía Ana, de creer que es posible, ¿no? Porque, al final del día, el, el peor enemigo del cambio es la, la falta de esperanza. Si tú no crees que eso es siquiera una posibilidad, entonces no te atreves a dar el primer paso.